Hola amigos de ARDE, vamos a ver en este vídeo unas cuantas noticias que pueden ser interesantes Algunas son actuales y otras son más antiguas, de hace un año y medio por ahí pero son interesantes porque son educativas y a lo mejor a algunos se le escapa o tiene por ahí el viejo robot que no sabía que otra vez podía volver a utilizarlo así o programarlo así. Veremos sobre cuatro temas la A para aplicaciones de programación por bloques o diseño de videojuegos La R para robótica y robots En general La D de diseño e impresión 3D Y la E de electrónica ¿vale? También en general veremos componentes o placas Hoy veremos en la A algo antiguo Que es recordar que existe una aplicación de Scratch para tablet y también un driver para Mbot actualizado. ¿Vale? Mbot y el que utilizo yo, sobre todo me interesaba más el Codey Roque. Y veremos también. Son dos programas muy parecidos, el mBlock y el Scratch. En la R simplemente veremos un robot que hacía noticia hace un par de semanas. En la D de diseño os voy a enseñar un programa que se ha liberalizado y es Open Souser, aunque antes era libre y luego fue privado y se utilizaba para diseño 3D y muy importante, sirve para pintar con el dedo para niños tanto de primaria e incluso infantil. Y en la E de electrónica veremos pues, una relación entre cómo programar la Raspberry Pi Pico en el software de Arduino IDE. Amigos arderos, ¡empezamos! Empezamos con la A de Scratch, aquí, y nos vamos a scratch.meet.edu Vale, muchos conocéis, por supuesto si sois profesor y todo, la aplicación de Scratch, y la vais a encontrar en scratch.mit.edu o lo pone en Google y aparece inmediatamente. Vale, y enseguida pues pone empezar a crear. Yo a lo mejor no sabe o no habéis dado cuenta este año. Es que nunca existía una versión para tablet Android. ¿Vale? Vaya descarga, que está por aquí abajo. No, no, no lo he visto tan claramente por arriba, aunque seguro que ni idea explorar o algo estará. Vale, y aquí tenéis las versiones offline para trabajar directamente de ordenador. Ahora mismo, actualmente está Scratch. 5, o pues, 3 no sé cómo llamará, digo 5, HTML5, vale la página web. Aquí están las otras dos viejas versiones, que esta aparece mucho en Linux, la 1.4 viene por defecto en muchos ordenadores de la comunidad valenciana, por ejemplo, y la 2.0 trabaja mucho online, ya hay muchos add-ons para trabajar con Arduino y otros robots. Bueno, ¿qué pasa con el 5? Que como ya es un HTML5 han hecho ya aplicación, por fin, después de años, para Android. Vale, vaya Android ya funcionará la tablet, para el sistema IOS, pues la verdad es que no lo sé, eh, Mac, no sé si valdrá, la verdad es que no estoy muy relacionado, supongo funcionará también, ¿vale? Y este HTML5, bueno, pues igual que la página web, pues, cambió la interfaz y la forma de programar del 2.0 a bastante la in interfaz y aunque sirve los mismos ejemplos, habría que darle otra vez la vuelta. Vale, era lo único que quería deciros y recordaros porque siempre ha existido muchos tutoriales de Scratch en google play pero no había nada para programar Solo existía por ejemplo si buscáis muy a fondo tenéis scratch punto 2.0 que son chin esta versión algún día haré un vídeo vale si sí, podíamos utilizarlo en tablet porque aparecía un teclado virtual que podíamos utilizarlo Lo pone estos botones en grande claro, utilizar tablet sabemos que se controla normalmente es con el teclado para provocar eventos vale y es y las copias chinas, la gente que embebía directamente el 2.0 en una aplicación de Android, pues claro, no tenías teclado. No salía por defecto el teclado. Eh, no os preocupéis que esté en chino porque lo descargáis y está en inglés, ¿vale? No tienen las imágenes que vienen por defecto en Scratch 2.0, ¿vale? Toda la librería no venían sus imágenes sin embargo, otra versión, esta versión Scratch Twino, sí que tiene, eh, creo, o es una tercera que no lo he encontrado ahora mismo, Sí que tiene en su librería todas las imágenes, pero no se podían controlar con teclado. Luego es un poco más difícil para hacer los eventos, ¿vale? Sin embargo, mira, esta versión incluso se comunica con Arduino por defecto, pero bueno, no sé cómo sería su driver o algo. Sabemos que hay que instalar antes un... Lo con Scratch. No se comunica por arte de magia. Vale, y eso era lo único sobre Scratch. Recordad que hay un Scratch 3.0 en Android, en... para Android. En Google Play. Pero a raíz de esto, también quiero recordar que está la versión de MBlock. Vale, bueno, también podéis ir a su página o lo que sea. Veis que MBlock también es muy parecido a Scratch, como Scratch versión 2.0, pero dieron el salto al 5. Vale, más fácil de identificar. Aunque se hayan saltado unas cuantas versiones. Vale, y aquí para todos los que tengáis el robot de de y recordad que hay que conectarlo por cable y encenderlo, vale esto era un poco lioso para las tablets android porque existían tres versiones de aplicaciones, existía un MBO seal para el robot Mblock, una aplicación Mblock para programar como scratch y la versión MakeBlock que ya sirve para controlar diferentes robots de la marca mblog, que es como el code Rock que utilizamos para clase vale con la aplicación de MBlock podéis programar el mbot vale, pero sobre todo que utilizamos en clase y haré vídeos sobre ello este Rocky. bueno, total, que es un truquito que es que ya cambiaron hace un año y antes hacía falta instalar un drive para la aplicación Android y un drive para la aplicación en PC Cuando está conectado nos vamos a Ajustes y encontraremos Actualizar como siempre Firmware, Calibrar, Sensor, Calibrar giroscopio y algo nuevo que es el check status. Pues en Actualizar Firmware antiguamente te aparecían dos versiones, uno tanto para jugar en tablet y programarlo en tablet y otro para programarlo en PC. Esto ya partía versión 23 o sería la anterior, 22, para tanto aplicación PC como aplicación de ordenador. Vale, ya hemos terminado con la noticia de aplicaciones. Pasamos a las noticias del robot. Vale, simplemente buscando en actualidad. Una empresa china muestra un prototipo de robot humanoide doméstico. Bueno, esa es la típica apariencia del robot de... Honda. Vale. Ahora mismo solo hay dos tipos de robot... El de tipo onda y el de tipo perro de Boston Dynamic. Vale, podemos ver su vídeo en YouTube y vemos como camina normal, lo típico, la rodilla. Que va mejorando el software, cada vez reconoce mejor las cosas, cada vez tiene mejor estabilidad. Eso es lo único que te puedo decir, ¿vale? De este robot, simplemente. ¿Su precio? Pues no tengo ni idea. Si lo encuentras, déjamelo en comentario. El robot Pepper, típico robot que se emplea para, sobre todo, eh, recepción, va con ruedas, aunque el resto del cuerpo es humanoide, y suele tener una pantalla en el pecho táctil, también sirve de camarero, pues ese estaba sobre euros, una cosa así, no sé, según la versión. Un robot clasificado como, más que para la familia, como para hospital, recepción, museos... Y volviendo un poco más al robot que hemos visto. He comentado a la Simo. El autor. ¿Veis que no ha cambiado nada? Que lleva 20 años este robot, eh. Y el de dicho el otro. El del perro, el otro modelo. Solamente hay tres modelos en el mercado, como quien dice. Robot perro de Boston. Boston, que ahora estará comprado por otra compañía, o el perro, o el burro, antiguamente, más perro, pero antes era como un burro, y el ALDAT sí que es humanoide, pero eso es otro nivel, no, no es como el de Asimo. Siguiente noticia, el de diseño 3D impresión 3D. Vale, pues directamente en doble3d.com, ni siquiera te iba a la página de la empresa. Yo utilizaba esta aplicación cuando se podía utilizar en tablet, porque yo juraría que se podía utilizar en tablet de forma offline. Lo tuve un tiempo y al año siguiente solo existía de forma online, aunque la aplicación en sí funciona de forma servidor y te lo podrías descargar. Y este, los niños, la tablet viene muy bien porque puedes pintar y enseguida... Se dibuja en 3D, ¿vale? Bueno, yo normalmente le digo que pinte en un corazón, tenemos aquí una goma, todo muy infantil, muy fácil. Han vuelto a liberalizarlo y lo tienes en Github para descargártelo y compilarlo a tu versión de plataforma, ¿vale? Esperemos que desde ARDE eh, lo utilicemos... Si alguien sabe compilar en Node.js para que funcione como un HTML5 que arrastra solamente a la página web y funciona solo, porque ahora mismo si te lo descarga y lo arrastra a un navegador no funciona, hace falta compilarlo en JS, Node.js, JavaScript o algo así. Vale, que me lo digas es una tontería, pero yo quiero que funcione totalmente independiente de la página web y lo lleves en una carpetita y ya está. Esto se puede estirar aquí... Eh, hacerlo más grande, más alto, ¿vale? Para la hora de imprimir, pues más finito, ¿vale? Colorear, poner letras. Y tiene también una segunda parte en la que puedes crear tus archivos STML, objetos, GCODE, todo. Bueno, STL esto es normal que un software de, de esto te deje, ¿no? Sobre todo sobre ese de pago y esta parte hay que pagarla. Pero en otro vídeo, STL para tu programa favorito de despiece, de impresora 3D. Pero es que además tenía para producir GCODE. Tenía para producir gcode añadiendo tu impresora, vale, estándar eh, o lo que sea, la verdad es que no lo he mirado. Y Lusa i3, por ejemplo, es una red la que utilizo yo normalmente, ¿vale? Una estándar china. Y añadiendo sus características, ¿vale? Su velocidad y te genera el g -code. Esto es una aplicación GitHub también aparte, tienes tanto como la de diseño, como la de crear el despiece, vale, en GitHub. y esto es lo que ahora es libre y utilizaremos mucho en ARDE su aplicación lo explicaremos más a fondo y por último nos pasamos a las noticias de electrónica bueno, no creo que sea noticia aunque es difícil de seguir, de saberlo, si no estás todo el rato siguiendo todos los cambios, que cada año hay nuevas cosas. La Raspberry Pi Pico, la especie de placa microcontroladora de como, como un Arduino, pero es Raspberry Pi. Recordemos la Raspberry Pi que era un ordenador y sin embargo Arduino es como un microcontrolador. Seguro que tenemos un vídeo en Arde que te lo dejo por aquí o que te lo puedes encontrar fácilmente, sabiendo la diferencia, ¿vale? Y tiene su propia programación, sobre todo en Python, ¿no? Todo lo que es Linux y todo se programa en Python. Pero podemos utilizar nuestro software favorito de Arduino. Como siempre, aquí por ejemplo en esta tienda que compro mucho solo nuestro Shop, esto lo subiremos a Arde también, para la Reverie Pico con Arduino ID. Simplemente como cualquier otra placa, muchas placas se pueden instalar, ¿vale? Solo hay que indicarle al ID dónde está su driver. Aquí en este caso, como es oficial, se puede hacer desde el gestor de tarjeta, sino desde opciones de programa también se puede indicar otras direcciones no oficiales. Pues aquí en gestor de tarjeta, buscamos el Pico, la RP2040. Un truquito que hay que apretar el botón de reset mientras que lo programamos y lo conectamos, ¿vale? Ahora que está atento a eso, podemos buscarlo aquí y abrimos nuestro. Si abrimos nuestro Arduino, bueno, es un programa de música que tengo puesta, vamos a programa, nuestro Arduino IDE, incluir librería, gestionar librería, no, herramientas, placas, gestor de tarjetas. Bien, gestor de tarjetas, bueno, se actualiza, yo lo tengo totalmente desactualizado porque siempre utilizo los mismos programas cada año y no toco nada. Y escribimos lo que sea, Raspberry Pi, Pi rp 2040 es como se llama el modelo vale y tarjetas incluyendo este paquete la raspberry Pi Pico, por ejemplo vale aquí bueno hay más este ya está de y simplemente le damos a instalar nuestra versión y ya sabemos que al instalar aquí se instalan ejemplos se instalan bueno hasta las librerías se instalan ejemplos y demás vale para poder utilizar más fácilmente eh, nuestro programa de Raspberry Pi Pico. Vale, aquí incluso te enseña el ejemplo de Arduino C que funcione directamente nuestra placa Raspberry Pi Pico, ¿vale? El ejemplo de siempre. Y ya está, tarda tanto que lo voy a dejar aquí. Déjame también en los comentarios si ya estás utilizando tu la Raspberry Pi Pico, si te interesaría saber más sobre ella... Eso es todo, ha sido rápido, son cuatro cuestiones que hay que tener en cuenta, de interés, cosas que van saliendo y cosas que van apareciendo, cosas que hay que actualizarlas, cosas que no hay que olvidarlas, cosas que dejamos atrás porque creíamos que no se podía hacer, pero ahora podemos volver y empezar a programar de nuevo. Nos vemos en un nuevo programa de estas noticias rapiditas y trucos y consejos en Arde. Adiós.